Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de qué pasa con los programas que teníamos instalados antes de actualizarnos o instalar Windows, Windows 11. Como ustedes pueden ver, los que me han venido siguiendo en el canal, han venido analizando que siempre he tenido el mismo escritorio, lo único que cambió fue este acceso directo de google chrome que puse aquí por lo que estoy enseñando unos tutoriales acerca de netflix es conveniente tenerlo aquí pero si ven acá abajo todo es lo mismo cuando usaba windows 10 entonces si vamos aquí a, a, a equipo vamos a ver qué sistema operativo tengo propiedades y como pueden ver aquí están todas las especificaciones y tengo edición windows 11 pro eh, y aquí abajo están las otras referencias, pero lo importante es que tengo Windows 11 Pro. ¿Listo? Tengo Windows 11. Y si nos vamos a panel de control, tengo los mismos programas con los que ustedes me han venido eh, mirando, han venido viendo desde que yo estoy subiendo estos tutoriales. Miren que tengo los mismos programas, los productos de Adobe se conservan, todos los programas se conservan sin ningún inconveniente, todos los programas se conservan. De hecho, los proyectos con los que ustedes están trabajando también se conservan. Yo aquí tengo, miren, la carpeta de YouTube con la que les hago a ustedes las portadas y todo ello. Todos los proyectos están aquí, no se me han perdido ninguno. Por ejemplo, aquí tengo los logos del canal, miren que no se perdió nada. Y aquí tengo los mismos programas que ustedes siempre me han conocido. Miren, aquí están los productos de eh, Photoshop, eh, Premiere Pro, Character Animator, Illustrator. De hecho, si abrimos un proyecto, nos va a funcionar sin ningún inconveniente. Por ejemplo, vamos a abrir eh, este que tengo aquí de Netflix, que siempre uso el logo. Simplemente, simplemente lo modifico cada vez que voy a subir un tutorial y productos funcionan a la perfección Windows 11 eh, ejecutan sin ningún inconveniente como pueden ver aquí miren que tengo este programa eh, no es el más actualizado pero miren que funciona bien o sea que imagínense que los que estén actualizados van a funcionar aún mejor así que para la pregunta que me estaban haciendo que qué pasaba con los productos que teníamos instalados los programas a la verdad no se modifican no, no pasa nada, no cambian todo sigue sin ningún inconveniente, así que eh, no hay problema por ello y pueden actualizarse a Windows 11 sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y esto es lo que les traía para eh, responder aquellas preguntas. Perdonen por los errores y hasta la próxima. Chao, chao.